de aquí, un poco. Has entrado, Asterio. Rocket launcher. Asterio, Asterio. De nada. No, no, no sé, es, es clásico. Es clásico el admin. Necesitamos otra plata acá, eh, Asterio. Lo tengo, lo tengo. Oh, lo no, sí. que tengo yo en mis manos, Asterio, quítate. No no no no no, no, no, no, no, no, no, que aún la cagarás, pelo, pelo, ¿Qué, qué, ¿Qué pelo me pongo? ¿De qué color me pongo el pelo? ¿De qué color me pongo el pelo que tú digas? Aja. Dímelo ahí, dímelo Que ¿no? No me te pongo la plata. Vale, dímelo. Mandarme TP, mandarme TP. Me va a dejar cego, Aterio. Me han dejado cego. ¡No, coño! <ríe> ¡Ahora! ¡Uy! ¿Y ¿Yo? ¿Y una chile? tú, Que yo ¿Y me he aquí verdad, que... Yo también. ¿no? no, no. ¿Qué mejor? ¿El Rocket Launcher o el. el... el... el... En esa... Tocado... No, no, no, ¿En serio? no Qué vendita de vida, tú. Te voy a coger una venda, si no te importa o lo Sí, vale, bien. Acepta, coño. Voy, voy corriendo, ¿sabes? Porque... Vale, sí. A ver. Pero Asterio, Dejame la skin... La skin que he pillado, Asterio... eh... eh esa, eh... En plan... Esa vale más de lo que, lo que he pillado, ¿no? Porque eso está escritado, guapo, es posible que el pavo se ha matado. Es que cómo ha sido tan tonto, tío. Me ha reventado de vida, tío. Esto no tiene que quedarle mucho. Vida. Cuidado, por mira la mírala, mira la mira no, no, no, un pavo. Joder, macho. No. Si viene el admin... Tío, que no puedo matarlo, que no puedo matarlo. Se me ha bugueado el puto juego, tío. No me aceptes, Crash. ¿Qué? Que me ha piqueado, que me ha piqueado ha ¿Qué dije? Tú, tú, tú, tú, que me ha piqueado matado vistan, O sea, no sé ni cómo. Es que eso pasa por no tener vendas, tío. Y se gasta en el C4, tío. Me cago en la puta estéreo. ¿sí? Han gastado Launcher, ¿no? No, eso sí hace cuatro. Pero ¿quién lo, ¿Quién lo ha matado? Mierda, yo no me puedo Pero que son 5, tú Te Tempearos y con armas Estoy con la motosierra, lo he dañado todo, eh Son un montón de gente, tío Que sí, que sí, pero que están... Escucha, con... si nos colamos con un nandai-korn, nos hinchamos, eh uno pues yo, yo, yo tengo una. Dos muertos. Pero necesito que alguien se saca del seto. Están viendo C4s. Salir, salir. O sea, venir Están, poni... están, están viendo están C4. C4 tío, tío. Vale. Bueno, ¿todo muerto? O... Muertos C4, lo joder, lo joder, lo joder, ¡Cabrón! Ah, <risa> vale, que no podemos petarlos. A ver, mi mapa es donde está. Sí, a ver si tú coges todo, que la mitad es mía. A ver, yo morí aquí. O sea que lo que está aquí me pertenece. Bueno, no, aquí hay una subes con todo. Déjame mi, el, mi loot. Ahora te la doy Ay, a ver, Dios, te la. Dios, me habéis pillado hasta mi loot, tú. No me queda. Tú que yo. LOL, no me queda nada. Me ha pegado todo el otro. No, me ha algo, eh. Qué ratas, tío, de verdad. Oigo césped, oigo césped. Sí, está aquí, está aquí, está aquí. Ya está. Ya una no más cerca, el pavo, tú. hay una pregunta, aquí sí. Hay mucho? dos más, aquí hay dos más. Hola. Hay otro más, hay otro más. Mirar, mirar, cuidado, cuidado con dentro, cuidado que no se ve, pongan por ahí. Es el... que me habéis quitado mi mapa, tú. Yo tengo una con todo. Hay sí, uno aquí. Munición por favor. Hay uno que... dentro, hay uno dentro, eh. Míralo. Tú que me mato Me he quedado sin balas, eh. Me he sin balas. ¿eh? Me he quedado sin balas, pero de nada. Muerto otro. Yeah, what okay, yo yeah, acuse. Hey, bro. ¿Qué? Hey, bro. Hey, bro, Espérate. Que lo he dicho, tío. No quedé ahí, tío. Matadle, matadle. No, tomadle. Ah. Mira, se lo voy a decir con, con dos huevos, porque cuando los vamos a comer oh, igual. No. la mierda que se va! ¡Se va <risa> de ahí! ¡GG! Eh, bueno, no ¡Macho kill! ¡Macho kill! ¡Que macho kill! ¡No, que me ha hecho. ¿Quieres tú vaya? ¡No! Oh, vaya. ¡My thing! ¡Only my things! only my things ya está! Yo tengo un casco especial. Que se ha pirado, se ha pirado el landing, tú, vamos a pillar cosas rápido, se ha pirado, dice. me cago en Dios, están vannis. Como si no me lo viese. Hello. Sí, sí, están en What What's your name, Nicky? Me jala, Me esta hora. ¿Qué está disparando. Hostia, ¡Pues Tony. <risa> Rambo, frena. Ayuda, ayuda. Que me hace kill a mi nada no más, tío. Ya, yeah, like, a mí también, me, oh, me Eh, bro, eh. Don't kill me, please. No escucha, <risa> está medio sordo. No, no. Hey, ¿qué hey. Va a Don't kill, don't kill, don't kill, don't kill, don't kill. Don't kill. Nos va, no va a matar, Está matar, los camas. ¡BRO! Matado, ¡BRO! Matado, ¡BRO! Please. Don't, ¡BRO! ¡Please! Asterio, acepta? pendiente! Please, don't. Asterio pendiente, acepta! Llevaros he todas las cosas y nos vamos de Please, aquí Listo, no, don't no. no, no, está en god, está en god No se sabrá ni el barro de 100 Ah... Se toma por culo ¿Estás ahí, Crash? Acepta, Crash, acepta Dos veces me voy a comer un BAM, pero es que me da igual Tenemos que llevarnos, tenemos que irnos a esta Crash, acepta dos veces, Crash Me ha pegado abajo, me ha te abajo. ¿Has pegado? Coño, he pegado aguante Ahí se lo he dicho, tío Ahí se lo he comido, vaya, me voy a comer un BAM Me he guardado una mapel con todo en el inventario Aterio, ¿te quieres Te voy a enseñar mínimo. ¿lo Te dejo de Bro, bro, bro, don, bro. TPA. Ah, es serio. los tontos estos, tío, no, con no, el... Te mando TP. No, No, no, no. Este no, no, no, no, no, se está de... of... no, no, serio. Se no. Bro... Me va a no, me va a uh, Tío, la X... Ah, tomado por culo. Adiós. <risas> Dios mío. Bueno, pues no pasa nada. Otra glitch base. Esto está bien, está bien. Ah, está bien. Uh... Eso, está gracioso. La verdad es que gracioso está bien.